Hola, soy Mirangel Ángel, y te quiero dar tres consejos para que tu casa no se incendie. 1. evita usar alargador y sobrecargarlo. 2. revisa siempre que los cables no estén pelados. Y tres, si ves un enchufe quebrado, cámbialo inmediatamente. Thank you.